Vamos a grabar como eh, hackear. Eh, esperamos a que in inicie ingres. Ahí está entrando. Espero que esté bien. Creo que es para este Igual ahí está cerquita el micrófono. Entonces vamos a explicar varias cosas. Eh, voy a sacar una cápsula que tengo una llave que tengo una cápsula cuando carga el inventario. Estas cápsulas que tenemos aquí son que puede guardar llaves. Estas otras cápsulas son las MAF que sirven eh, para multiplicar ítems. Uno mete ítems allí y no se lo multiplican. Y las cápsulas normales que simplemente sirven para para organizar inventario en estas cápsulas las primeras las de llaves eh, las llaves dejan de contar en el inventario en las demás no en todas estas todas los ítems que se meta van a seguir contando en el inventario Ah creo que no estaba bueno entonces vamos a señalar este portal que es 7 aquí tenemos una llave del portal uno puede señalar puede soltarla o puede reciclarla Ojo con eso, también puede recargar el portal, pero está full, entonces no lo puedo recargar. Eh, hay formas de hackearlo. Ejemplo, una forma es ir aquí a este punto que sirve para hackearlo, es rápido, o hackear sin clave. o pues, En este caso es llave, no sé, lo tradujeron mal. Entonces, si uno no quiere la llave, uno lo hackea aquí. Y si uno quiere la llave, lo hackea Ahí se me lo hackea así. No está quemado el portal, tengo que esperar 4 horas. Que la llave, eh, si uno le dice hack. aquí a la derecha, le va a decir de, de que no, eh, o sea, no, no le va a dar otra, otra llave. Hay otros métodos para hacerlo. Eh, si uno señala, eh, digamos, este portal, uno puede colocarle resonadores de esta forma, es un poco más lento. y todo lo que tengo que hacer, pero si yo le hago aquí y le digo, uno puede señalar. A uno llegue, a veces a mí me arranco, pero no me, va, no me va a bajar hasta el primer piso a que empiece a moverse el GPS para alcanzarlo. Entonces uno le dice confirmar, ta, ta, ta, y una eso uno sale. cambia cambio aquí uno tiene que entrar, colocar, se coloca, listo, listo, aceptar. Entonces es un poco más lento. Eh, bueno, si uno tiene la llave, como en este caso, uno se puede ir, no bueno, uno puede, digamos, puede cortarla que a uno sin llave como se ve aquí no hay llave y no puede hackear otra llave otra forma si es que nos dice por un me la roban va a, a las cápsulas le dice cargar eh, portal keys y una señala la llave y le dice transferir y aquí ya la llave no está y no puede hackear más más llaves bueno Más bien eh, es un hack normal. Si uno lo deja sostenido, se deja con glifos. Así, este hack, como está así, es un hack normal. La velocidad es media. Si uno se sale, puede volver a la eh, eh, Si lo hace así, es simple, es mucho más lento y le va a botar menos ítems. Si le dice así, es complejo complejo va a ser muchísimo más rápido si uno dice así es que no quiere más llaves en este caso si yo tengo la llave como en este caso si uno le dice eh, si uno le dice con el clifo de más le va a dar más llaves si uno le dice si uno tiene, si uno no tiene la llave como en este portal no puedo hacerlo en y uno le dice hackear si uno quiere la llave. Uno le dice poner el de menos y no le va a dar llave. Yo, en mi caso, eh, si uno tiene la llave, eh, uno tiene que si no quiere más llaves, uno no tiene que darle nada, ni el de más ni el de menos, a suerte que quiera más llaves. Si uno quiere más, uno simplemente le dice hackear y que tan complejo lo quiere. Yo lo quiero complejo y vamos a ver qué me sale. Con coraje, los chips y los portales juntos. Con coraje, atacar a los chafers en los portales, juntos, Dos. Este es un juego solamente de memoria, uno tiene que aprenderse los glifos y pues solo aprendiéndolos uno genera frases, uno toda la frase para uno saber de que sí que es, es con coraje atacar, uno ya o sea sé que sí que uno no necesita aprenderse el resto es con solo ver los dos primeros, ya alcanza a saber qué es lo que sigue. Eso ya es de mucha práctica. Y pues aquí con ese, con ese hackeo con glifos, uno le da este y acá, que son los ítems adicionales. Bueno, ya se escondió. Si uno le da hackeo normal, no le va a dar ítems adicionales. Bueno, creo que eso es todo.